Se despertó un gitanillo, en la casa equivocada, sin saber cómo ni cuándo, ni de qué forma había llegado. Eran sus ojos brillantes, como el sol de Andalucía, y su llanto no era llanto, era el alma de Sevilla. ¡Ay, gitano de mi vida, en tu sangre está la huella de este pueblo que, aunque lejos, viajará contigo la tierra! Si algún día te sintieras confundido Por tu forma tan diferente de ser Toca la guitarra y ponte a cantar Que cuando un gitano canta Se olvida de llorar De salero has sido vestido Mucho antes de nacer Pues la Virgen de la Macarena dijo Que su hijo habría de ser En la palma de tu mano Traes escrita tu misión de llenarle al mundo entero de flamenco el corazón. Ay, gitano chaburrillo! eres dueño de un linaje que por más que alguien lo ultraje, por su arte ha de brillar. Has nacido ya con alas y las traes en tus pies para que puedas recorrer la tierra en completa libertad. Aunque nadie te lo diga, lo sentirá tu intuición, que la moza que tú escojas te verá traer puro el corazón. Serán tus hijos semilla, que siempre volverá a retoñar para dejar claro que el mundo, sin gitanos, jamás se quedará. En cada uno de ellos encontrarás la huella de la familia como institución suprema, el respeto a tu palabra y la alegría plena. ¿Qué importa dónde te encuentres? ¿Qué importa?